Hola, soy Valeria Noveroli y estás en Bio Neurosabiduría. Es sabiduría para que tú puedas estar en paz, en plenitud, para que puedas vivir en tu más alta versión y puedas despertar tu conciencia. Bueno, seguimos con la secuencia de los números y los significados de aquellos que estamos viendo constantemente o repetidamente y que estos números los ángeles nos están queriendo mandar un mensaje muy importante para nuestras vidas, solamente que no sabemos cómo interpretar esos números. En esta secuencia de videos y, y audios y podcast, lo que vas a, a poder realizar como práctica es, una vez que se esté presentando eso automáticamente, te acercas a los números que están apareciendo y entonces escuchas el significado, te dejas guiar. Si te dejas guiar verás como todo, todo se va abriendo y si te dejas guiar por tu mente y no por, el, no por la guía que te están dando los ángeles, pues probablemente eh, de que llegas, llegas al lugar donde ya estás destinado. Sin, eh, sin embargo, es posible que te tardes un poquito más y pases por un camino rocoso que tal vez no te sea de tu total agrado. Entonces te invitamos a que sigas la guía. Y bueno, ahorita vamos a continuar con las secuencias numéricas en forma... de día de hoy 1, 2, 3 y 4. Los ángeles te dicen, si estás viendo repetidamente secuencias numéricas ascendentes como el 1, 2, 3 y 4, este es un signo de los ángeles para que progreses. Este signo, cuando estés, es importante que pienses sobre un área de tu vida que te preocupe y que quieras transformar. Ver esta secuencia numérica inmediatamente después de tales pensamientos es un signo de que este es el curso correcto de acción para ti y tendrás el apoyo de Los Ángeles para su total seguimiento. Acuérdate que ellos siempre están contigo en todo momento. Si tú los escuchas, a cada rato te están mandando mensajes y te van diciendo por dónde. Entonces, Vamos a continuar con el siguiente número en el siguiente video audio y mientras tanto te mandamos muchos besos, muchos abrazos y no olvides compartir y dejar tus comentarios. ¡Muchos besos! ¡Bye!